Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan? Saben que tengo un pequeño inconveniente En este momento estoy sin internet Sin eh, internet de, de wifi Y por eso lamentablemente eh, no puedo estar saliendo eh, A través de la computadora Y esto me está generando un pequeño inconveniente Un gran inconveniente para poder estar este, eh, para poder estar con mejor calidad de, de emisión. Pero lo que les estoy este, sugiriendo, o, eh, hola Emanuel, ¿cómo andás? Bendiciones, ¿cómo te va? Qué lindo que puedas estar ahí. Te hago una consultita ya que eh, estás viendo el video. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo bien? Porque estoy saliendo en crudo. Lo que quisiera este, saber es si esto está funcionando. Si, eh, esto está realmente teniendo una buena salida Gracias, bendiciones para vos Y bendiciones para todos los que están viendo el, el video eh, Acá yo les voy a estar mandando el link eh, Acabo de restaurar un poquito la, el internet Gracias Emanuel, muy amable Gracias por tu, este, eh, tu, tu servicio tan desinteresado Les voy a mandar el link a todos los que eh, nos quieren ver perfecto, si no se corta y no se pixela está perfecto, estoy saliendo directamente con el celular y estoy con la, con la red de Claro que es la compañía que tengo, gracias a Dios este, me, está, me está funcionando bien, así que ahí ya les estoy mandando el link a aquellos que nos están siguiendo a través de el, el curso y a través del de grupo de Whatsapp entonces ya estoy ahí mandando este link, hola Claudia hola, ¿cómo te va? ¿cómo andás? bendiciones, gracias por estar allí gracias por estar compartiendo y bueno eh, tengo este inconveniente, gracias gracias, gracias, sí, está saliendo directamente con el celular eh, y estoy eh, transmitiendo desde esta, desde esta posibilidad, ahí ya mandé el link para todos los que están en, en el grupo de, eh, de Whatsapp, de crecimiento, hechos les cuento que tengo un inconveniente personal en este momento con, con internet, pero bueno, es, este, ahora está saliendo directamente, estoy saliendo en crudo a través del de celular. Eh, bienvenidos a todos, a todas las que se están sumando. Hoy hemos tenido un día muy especial para todos este, los que nos están siguiendo. Hoy hemos hecho una jornada de ayuno y de oración y yo quiero agradecer a cada uno a cada una de las que se han sumado eh, al ayuno y a la oración este, algunos pudieron ayunar otros pudieron orar lo interesante es que estamos unidos en esta, eh, en esta cruzada de búsqueda del Señor eh, hay muchos hermanos, hermanas hola Isaura, qué bueno que puedas estar allí gracias por, por estar compartiendo este tiempo con nosotros hay muchos hermanos hay muchas hermanas que eh, están pasando mmm, diferentes este hola Beatriz hola Norma diferentes circunstancias que no son las eh, las más buenas eh, algunos están con covid otros están con enfermedades pero qué te parece si en este momento en este instante eh, nos ponemos hola María Laura bendiciones nos ponemos de acuerdo y oramos juntos allí donde estás vamos a orar bendiciones Luisa gracias por estar allí. Vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor que Él sea nuestro guardador, que Él sea nuestro protector, que Él sea eh, el, ese, ese centro. Hola Viviana, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Ese centro de nuestra vida. Hoy orábamos y ayunábamos, decimos Señor, queremos que tu Espíritu Santo esté tocando. Nuestros corazones nos estés llenando de ti, de tu presencia y que sea ese poder sanador, ese poder liberador, ese poder que pueda estar impulsándonos a una nueva realidad. Hola Ana María, bendiciones. Hola este, Angie Luz, Dios te bendiga. Ya de Buenos Aires, Ketty, Dios te bendiga. Oramos juntos, ahí nos ponemos de acuerdo y oramos. Hola Vero, ahí juntos, ahí donde estás, oramos. Gracias Señor por este tiempo, gracias porque hoy pudimos estar haciendo esta jornada de ayuno, de oración, y Señor, fuimos muchos los que nos hemos puesto de acuerdo para clamarte a Ti, porque necesitamos este tiempo la manifestación de Tu Espíritu Santo. Necesitamos que Tu Espíritu Santo nos llene con Su presencia, con Su poder, con Su sanidad, con Su libertad. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo y por eso estamos orando, estamos abordando este estudio de hechos, pero no solamente queremos llenarnos de conocimiento, sino que queremos ser llenos de tu presencia. Llenos de tu poder, llenos de tu bendición, Señor, llenos de tu gracia, llenos del Espíritu Santo, Señor. Y oramos y te clamamos, Padre, queremos ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Señor, vos le prometiste a tus discípulos que cuando sean llenos, que cuando ellos iban a ser llenos, te iban a ser testigos. Y acá estamos los que queremos ser testigos tuyos. Señor, en tu nombre entregamos este tiempo de oración. En tu nombre entregamos este tiempo de ayuno, en tu nombre entregamos este tiempo de búsqueda y Señor estamos ansiosos, hambrientos de ti Señor, hambrientos de tu presencia, hambrientos de tu poder, hambrientos de tu manifestación Señor. Padre, oramos, este es el tiempo donde tu Espíritu Santo comienza a llenarnos de una manera sobrenatural y lo necesitamos, oramos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que están con dolencias, que están con COVID, aquellos que están con diferentes circunstancias que no pueden solucionar tanto en la salud como en lo emocional, aún en lo físico y también en lo espiritual y, y, y, y también Señor, en, en, en aquellas necesidades que van mucho más allá de la economía economía, Señor, en el nombre de Jesús oramos, oramos y clamamos por nuestros hermanos, nos ponemos en la brecha e intercedemos, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos ponemos de acuerdo, en tu nombre, Señor, queremos comenzar este tiempo orando, orando a ti, entregándote a ti nuestras, nuestras vidas, nuestras oraciones, este tiempo de búsqueda, Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, amén, amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Silvia. Dios bendiga a cada uno de los que está ahí conectándose a través de Facebook. Gracias por estar allí. Gracias por eh, tener este, este tiempo y, y, y estar juntos. Esta es nuestra clase número 6. La semana pasada nosotros habíamos llegado al capítulo 4 y como te dije hace un ratito, eh, te agradezco muchísimo. Hola, Hilda. Bendiciones desde Buenos Aires. Gracias, gracias por este, dar ese, eh, ese mensajito. Eh, es, está bueno, se está escuchando. Bueno, eso es importantísimo. Queremos entrar en este tiempo de, eh, de abordar la palabra de Dios. Y habíamos quedado, si te acordás, en el capítulo, acá tengo mi Biblia de papel, gracias a Dios, y tengo la computadora que este, aparentemente ahí... Eh, estoy con una alternativa y se está, eh, se está poniendo internet, por ahora me está funcionando, pero voy a seguir así con el celular para no interrumpir, ya que se está escuchando bien, así no, no, no hago líos. ¿sí? Estuvimos en el, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, y si mal no recuerdo, habíamos quedado cerca de los versículos 20-21, ¿sí? así que si tenés tu Biblia por allí, ¿qué te parece si repasamos un poquitito lo de la semana pasada?, y ya comenzamos esta, esta nueva clase, la clase número 6 de este libro apasionante de hechos, donde el Señor nos está mostrando que este tiempo es un tiempo de búsqueda de Él. Así que felicito a todos los que se están sumando al estudio, a aquellos que también se han sumado al desafío del ayuno, de la oración, te felicito. Gracias por este, tomar en cuenta esto y no vamos a bajar los brazos. Seguimos orando por cada hermano, por cada hermana que está en, en, en necesidad. Y seguramente que vos debes tener nombres de personas que están eh, sufriendo. Yo tengo, acaba de, de, de darle positivo a una compañera mía de, de un jardín, en una escuela que trabajo, y ya le dije que vamos a estar orando por ella. Y seguramente que vos tenés muchas personas que también están necesitando oración. Así que... Eh, si no te parece mal, eh, este, este tiempo es un tiempo de estudio, pero también es un tiempo de eh, oración. Así que, si querés, ahí anda poniendo por quién querés que, que estemos orando. Por ahí no nos vamos a acordar de todos los nombres, pero ese, esa petición tuya, esa petición tuya está llegando al trono de Dios. Dice que la oración del justo puede mucho. Y vos sos un justo, sos una justa de Dios. Así que si te animás, ahí vamos a, a, a en un momento vamos a estar orando por las enfermedades. Vamos a estar orando para que el Señor esté eh, destrabando eh, todo, todo toda opresión del enemigo. Y vamos a orar, porque este tiempo es un tiempo donde se están yendo muchas personas, amigos, cercanos, eh, familiares, pastores, eh, per personas que están con diferentes eh, diferentes problemáticas yo te invito en este tiempo a que oremos a que oremos por eso después ahí si te animás coloca los nombres por los quienes por quienes crees que estemos orando y vamos a estar orando ahí verónica ya nos está poniendo el nombre de paula paula es una compañera nuestra está internada con neumonía en terapia con, con respirador. Bueno, vamos a estar orando por Paula y si Paula está escuchando esto o si lo escucha después, oramos y creemos que el poder del Espíritu Santo, el poder del Señor está llegando a su vida donde está, allí en, en su lugar de internación, allí, allí está llegando el Señor y allí creemos en los milagros. Creemos en los milagros y Dios hace milagros. Así que yo te invito a creerle a Dios. Yo te invito a creerle. El capítulo 4 de Hechos, y en un ratito vamos a estar orando, pero el capítulo 4, cuando nosotros eh, habíamos terminado la semana pasada, en el versículo 22, este, dice, ¿se acuerdan que estábamos hablando de ese hombre que había recibido un milagro? Ahí por Vero nos está acercando un hombre, Briana Guadalupe, está en Neo, nació prematura. Vero es... este eh, eh, un agente de salud, ¿sí? Beatriz Ochoa, María en Buenos Aires, tiene, está en COVID y en terapia intensiva, van a surgir muchísimos nombres, y, y yo te agradezco porque ya los estás poniendo, y cuando lo estás poniendo vos estás orando por él, por ella, por esa situación. Así que vamos, en un ratito vamos a estar orando. Eh, yo te animo a que no bajemos los brazos, ¿sí? Acá dice justamente, mira, Dice este el versículo este, 21, ¿se acuerdan que le habían amenazado eh, a Pedro y a Juan porque habían eh, hecho justamente un milagro? Un milagro, eh, habían orado y, y, y este milagro sucedió y fue tremendo lo que lo que pasó. Y bueno, lo llevaron frente al concilio y en el 21, dice ellos, entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Katie Biondi nos dice por Susana, es este, nuera de una amiga en Buenos Aires. ¿sí? Y vos sabés que este hombre recibió un milagro. Y Pedro y Juan le dijeron, mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, sé sano levantate y anda. Eso le dijeron Joel Condori se está recuperando del COVID, dice María Laura Miranda. Yo no tengo nada. Mira, yo no tengo ninguna posesión, yo no tengo oro, yo no tengo dinero, yo no tengo manera de, de ayudarte yo personalmente, pero algo tengo. Y vos algo tenés. Y cada uno de nosotros algo tenemos, porque tenemos el poder de Dios en nuestro corazón. Así que ¿Qué te parece si ahí ponemos esas, esas este, peticiones? ¿Eh? Ahí ponemos estas peticiones acá. Permítanme, yo me voy a, a, a valer acá. Fíjate todas las personas que ya estamos poniendo, ¿sí? Yo pongo por Cecilia, mi compañera de trabajo, ¿sí? este, ahí dice este, eh, Beatriz, eh, perdón, Verónica dijo por Paula, eh, Vero Ojeda dijo por Briana Guadalupe, eh, Beatriz Ochoa dice por María. Eh, Bení, eh, Norma dice Domingo Lucero, eh, sus dos hijas y su esposa que están en terapia intensiva, toda la familia Susana, una, este, una nuera de una amiga de Buenos Aires de Ketty. Joel Cóndor y dice María Laura ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te parece si oramos? Ahora y decimos Señor en el nombre de Jesús nosotros nos levantamos en fe y miramos la perspectiva de nuestra propia realidad, decimos yo, igual que Pedro, igual que Juan, yo no tengo dinero para ofrecer a nadie, no tengo una, un, una capacidad médica para poder estar ofreciendo un tratamiento médico. Señor, yo no tengo este un, un máster eh, en, en infectología y yo no sé qué hacer en muchos casos, Señor, pero hay algo que tengo, hay algo que tiene mi hermana, hay algo que tienen los que estamos reunidos aquí en este momento y tenemos el poder, el poder del Señor en medio nuestro, en nuestros corazones. Tenemos el poder del Espíritu en nosotros y Señor, en el nombre de Jesús oramos por estas personas. Por cada uno de los que estamos nombrando, estamos orando, Señor, porque si sanaste a, ese, a esa persona que estaba paralítica de nacimiento, Señor, allí, allí lo sanaste, Señor, y lo sanaste porque tanto Pedro como Juan tuvieron fe y dijeron en el nombre de Jesús levántate y anda Señor hoy también estás sanando a los que estamos orando hoy también estás llegando con tu poder allí en los hospitales donde están internados, allí en sus camas allí donde están Señor en el nombre de Jesús vos estás llegando estás llegando con tu poder Señor tu mano no se acorte, tu mano llega tu Espíritu Santo está allí al lado abrazando tocando, sanando Señor por tu llaga fuimos curados y hoy estamos clamando Señor hoy estamos clamando por los que están enfermos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros oramos por sanidad por cada uno de ellos. Oramos por libertad. Oramos, Señor, por tu paz llenando sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Y estás escuchando nuestra oración, Señor, estás escuchando nuestra oración y nosotros creemos en tu poder restaurador, en tu poder sanador, en tu poder liberador, en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre oramos, oramos, oramos en la convicción de que tu Espíritu Santo nos está llenando y nos está dando esta convicción de poder en ti, Señor, no en nosotros, porque no tenemos nada nosotros, pero en ti, somos más que vencedores en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor. Amén, amén, amén, amén. Viviana Lescano dice por, por su mamá Irene, Claudia Castro dice por Vero González, toda su familia. Sí, Isaura dice de San, de San Martín. Bueno, mira, yo creo que Dios está orando o, o obrando en cada uno de ellos, obrando en cada uno de ellos. Sí, ahí dice, este, por, por su mamá tiene muchas dolencias, Viviana, eh, por su hermano Luis, que tuvo una caída en el trabajo. Eh, el Señor está obrando, el Señor está obrando, y yo creo, y vamos a tener testimonios de personas que se están sanando en este tiempo, no por otra causa que no sea el poder de Dios. No por otra causa que no sea el poder del Altísimo, el poder del Espíritu Santo tocando en ellos. Y dice, mira lo que dice el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos, dice, Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos...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 Extiende tu mano, extiende tu mano, Señor, extiende tu mano. Señor, esta oración la hicieron eh, ahí los apóstoles, los ancianos, Señor, esos creyentes que estaban iniciando esa iglesia y dijeron, Señor, extiende tu mano de sanidad. Extiende tu mano de sanidad. Extiende, extiende, extiende en este tiempo, extiende tu mano de sanidad, Señor. Extiéndela. Oramos, oramos y clamamos. Oramos y clamamos, oramos y clamamos y clamamos, porque no es nuestro poder, no es nuestro poder, no es nuestro poder. Así que dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos esto es interesante, todos, acá no se, ex, se excluyó a nadie, todos, todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo, y mira lo que dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hablaban con denuedo la palabra de Dios, versículo 31, y yo creo que esto está pasando, esto está pasando, Dios te está llenando, Dios te está llenando, Dios me está llenando, Dios nos está llenando. Y no nos está llenando para que nosotros nos eh, sintamos cómodos y, y, y muy bendecidos con la presencia de Dios, que realmente es hermosa la presencia de Dios. Pero Dios nos está dando un denuedo, un impulso precipitado, dice nuestro comentario, si lo tenés por ahí, dice un impulso precipitado, un valor, un valor que avanza, Avanza a través de nuestro temor y sabe que eh, a pesar de las críticas y a pesar de que algunas personas nos tilden de fanáticos religiosos, el denuedo lo que hace es que nosotros podamos orar por el poder del Espíritu Santo. Oramos y él nos da valor y buscamos las oportunidades en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestro barrio para hablar de Jesús. Y tomamos en cuenta que aunque tengamos rechazo, descontento social y aunque parece que nos da vergüenza, esto no va a ser todavía una persecución porque todavía no estamos en persecución y tenemos libertad y le agradecemos a Dios. Y comenzamos con ese denuedo donde nos encontramos siendo audaces en las pequeñas circunstancias en las pequeñas circunstancias como en este momento y como en momentos que Dios te va a presentar y me va a presentar a mí, nos va a presentar oportunidades para dar testimonio de Dios. Así que yo te invito a que te conviertas, que me convierta yo y vos, vos y yo que nos convirtamos en personas que tenemos el denuedo, la pasión por Jesús. La pasión por el Espíritu Santo, la pasión por su presencia y donde hay una oportunidad, aprovecharla y orar y clamar a Dios. Y si tenemos que parar en medio de la calle y orar por una persona, lo hacemos. Y si, y si tenemos que ofrecer este bendición y ayuda espiritual, lo hacemos. Y si tenemos algo, comenzamos a ayudar. sos Soy un representante de Jesús aquí, en tu barrio, en mi barrio, donde estamos en tu lugar de trabajo, en mi lugar de trabajo, donde estamos? Ahí somos representantes de Jesús. Ahí, ahí somos representantes del Señor. Y dice el versículo 32 de este capítulo de Hechos, que es este, maravilloso, el capítulo 4, dice, y la multitud de los que habían creído, están hablando de esos primeros creyentes, la, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Y nuestro comentario me interesa porque justamente habla de esto que eh, pasaba en ese primer momento. Ellos comenzaron a tener un mismo corazón. Ellos comenzaron a tener una misma este, visión. Y comenzaron a compartir y fueron capaces de dar, de compartir y de tener todo en común. Y la verdad que esto fue maravilloso. Pero esto no fue impulsado desde arriba hacia abajo, sino que fue lo que comenzó a pasar. Fue lo que comenzó a pasar. Dice el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era. Sobre todos ellos comenzó a haber gracia, comenzó a haber presencia de Dios, comenzó a haber unidad, comenzó a haber una, una tremenda bendición. Y el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. mira no le había obligado a nadie a hacer esto, pero ellos comenzaron a hacer por propia voluntad, ¿eh? comenzaron a, a, a traer las cosas y a vender las propiedades, las heredades, lo que tenían, comenzaron a vender. Y esto no fue una obligación para todos. Esto fue algo voluntario. Esto este, realmente comenzó a ser un movimiento muy, pero muy particular. No era un requisito para sumarse al... A, a, a la iglesia incipiente no fue un requisito pero sí fue un movimiento que comenzó a surgir, ahora vos me vas a decir, pero esto ¿por qué no lo podemos llevar a cabo ahora? bueno, en realidad esto está bueno cuando surge solamente de adentro hacia afuera o sea, tiene que surgir de, de vos de mí, pero esto no tiene que ser una imposición de nadie, porque si no las personas este, no, no, no, no, no se sienten bien cuando los coercionamos a dar, como a vos y a mí me pasa. No sé si a vos te pasa que te molesta cuando alguien te obliga a que vos des algo que no sé si no querías dar, pero en ese momento no tenías pensado dar. Yo creo que esto tiene que surgir de adentro hacia afuera y por eso esto no se replicó después, porque nos vamos a dar cuenta de que este, si lo tomamos como una regla y no como una excepción, esto termina siendo algo muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque evidentemente algunas personas dicen, bueno, venís al Señor y tenés que entregar todo lo que tenés. Y eso no es así. Eso tiene que ser de, una, de un corazón que tenga intenciones y que diga, yo quiero hacerlo. ¿Sí? Por eso esto es voluntario. Y fue voluntario aquí. Aquí fue voluntario. Y ellos comenzaron a tener una linda solución. Vamos a ver después que esta solución fue parcial porque después hubo problemas. Exactamente. Ver Ojeda dice ahí y comparto. La ofrenda siempre tiene que salir del corazón de las personas. No tiene que ser obligatoria. ¿Sí? Yo no te tengo que obligar a que vos des nada. Yo no te obligo a que des nada porque Dios a mí tampoco me obliga. Dios no te obliga a vos, no me obliga a mí. Ahora, cuando yo le doy de corazón, esto es maravilloso. Y esto comenzó a pasar. Esto empezó a ser, dice el versículo 35, el 34, dice así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y mira qué interesante. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué interesante. Se repartía según cada uno la necesidad. Y dice el 36. Entonces José... Aquí los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuenta la historia de este Bernabé, que después va a ser muy interesante. Sí, Ketty, tienes razón, la alegría, la alegría que te tiene que dar a vos cuando le das de corazón a Dios, porque si se lo das con tristeza tampoco sirve. Porque eso no es algo que te, te surgió, te sentiste coercionado, te sentiste eh, obligado, te sentiste este, eh, de alguna manera empujado a una acción que vos no querías. Y eso yo no te lo recomiendo, no lo hagas, no lo hagas. Nunca des por este, obligación, nunca, nunca des porque alguien te lo está pidiendo. No, cuando das a Dios, dale de corazón, dale de corazón. Dale, dale de corazón que es lo mejor y vas a tener una bendición tremenda. Eso, eso va a pasar, pero lo demás no es, no es bíblico y no lo hagas. Si no lo sentís, no lo hagas. Espera que, que Dios toque tu corazón. Espéralo. Es más, si querés, eh, es largo el, el, el discurso este, pero este yo creo que eh, Dios no está interesado en lo que yo le pueda dar. Porque él, él es el dueño de todo, ¿no? Dios es dueño de todo. A lo que le importa a Dios, lo que le interesa a Dios es realmente mi vida. Le interesa mi, este, eh, mi corazón, le interesa mi disposición. Y entonces, lo poquito que yo le puedo... Imagínate, eh, eh, no sé si lo, lo compartimos hace poquito, pero imagínate este, eh, si tuviéramos el día, la fecha del cumpleaños de Dios. ¿Qué le regalamos a Dios? ¿Qué necesita Dios? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el paquete de regalo que le podemos hacer a Dios? Imagínate eso, es, es cómico, ¿no? Porque, ¿qué necesitaría Dios? Eh, yo sé que si, si te pregunto a vos, me dirías, mira, tengo una lista para que me regalen cosas, pero ¿Dios qué necesita? Dios no necesita dinero, Dios necesita posesiones, Dios no necesita nada que nosotros le podemos dar. Lo que Dios sí quiere es que yo lo reconozca, y que sea un hijo, una hija, agradecido. Y creo que eso es eso es lo mejor. Y por eso Él apunta a eso, Él apunta a mi corazón. Y yo creo que Dios está apuntando al mío, al tuyo, al, al corazón de cada uno de nosotros. Él está apuntando a eso, ¿no? A nuestros corazones. Y acá habla de Bernabé, y te quiero quiero enganchar el tema de Bernabé, porque Bernabé va a terminar siendo... Una persona muy, pero muy influyente. Va a comenzar con Pablo, un ministerio misionero, unos capítulos después. Pero Bernabé acá es nombrado y sucede un episodio muy, pero muy fuerte en el capítulo 5 que comenzamos ahora. El capítulo 5 comienza tratando sobre este tema, viene hilando, fíjense que comenzó hablando de la organización, y acá comenzó este, este problema. Mira lo que dice. Pero cierto hombre, capítulo 5, versículo 1, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hasta acá viene todo bien. Y dijo Pedro, Ananías...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 Adiós. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es el tema? Si estas dos personas le estaban dando a Dios, habían vendido una heredad, habían vendido un cierto terreno, una propiedad, y bueno, se quedaron con una parte y trajeron la otra parte. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? En realidad el inconveniente no fue ese, esa actitud, sino el inconveniente fue que ellos quisieron quedar bien y dijeron, este es el precio, como diciendo, Señor, este es el total de lo que hemos vendido. Y no, no fue, no fue el total. Y entonces acá... Yo creo que vino este, un don de ciencia a Pedro para darse cuenta de que algo no estaba bien. Y él le pregunta, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué le quisiste mentir a Dios? A Dios no se le puede mentir. A Dios no le puedo mentir, porque en definitiva, esa propiedad te pertenecía. Si vos querías dársela a Dios, se la podías dar. Si vos no querías dársela, tampoco se la tenías que dar, porque de esto venimos hablando, no dar por obligación. Parece que él, él y ella... Este, se sintieron obligados o quisieron quedar bien. La historia es que, lamentablemente, eh, no queda claro esta, esta actitud de, eh, de alguna manera, generar una, una imagen que, en definitiva, terminó muy mal, porque ellos creyeron que podían este, hacer eh, o, o mentir. Sí Dice la avaricia, lo mató la avaricia, dice Vero. Sí, es verdad, eh, pero en definitiva yo creo que eh, algo que, algo que no, no, no, no fue correcto y lo interesante es que Pedro no le dice que este, iba a orar para que él cayera muerto sino que él solamente le dijo, este, no has mentido a los hombres sino a Dios, no mentiste a los hombres, mentiste a Dios y cuando dijo esas palabras parece que algo sucedió y cayó muerto, Ananías cayó muerto Dice el versículo 7, pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. ¿sí? Zafira, la esposa de Ananías, no sabía lo que pasó. ¿sí? Dice entonces, versículo 8, Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Como diciendo, ese fue el precio. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo,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 y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Qué bárbaro esto, ¿no? Este es uno de los este, eh, acontecimientos más fuertes para nosotros hoy en día. Decimos, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué, por qué pasó esto? ¿Por qué no tuvieron eh, una oportunidad de... Y uno dice, ¿por qué no, no, no, no, no, no, no se les dio una oportunidad? ¿Por qué, Dios, fuiste tan duro? Bueno, yo no sé por qué Dios fue tan duro, pero lo que sí sé es que esto lo que trajo fue justamente un temor para decir con Dios no se juega. Y vos sabés que yo cuando veo esto a mí me, me, me llama la atención y yo digo con Dios no tengo que jugar, con Dios yo no juego. Y si le digo algo a Dios lo cumplo y si no lo cumplo le digo Señor mira no puedo cumplirlo, no puedo. Sí, por eso es tan, tan delicado el tema de darle a Dios, es delicado porque tiene que ver con vos y conmigo, tiene que ver con algo interno, y no es una obligación. Porque cuando vos te ves obligado, siempre van a haber malas disposiciones. Y parece que estas personas, yo no sé por qué entendieron que estaban obligados a hacer lo que no quisieron hacer, porque en definitiva no querían dar ese dinero. Y estaban en todo su derecho en no darlo. Y no yo creo que no hubiera pasado absolutamente nada. Pero parece que se vieron obligados y quisieron aparentar algo que no eran. Y esto viene bien para mí. Yo no tengo que aparentar lo que no soy. No doy más de lo que tengo. sí Y, no, y, y, y lo que no tengo no puedo dar. Así que yo creo que somos libres en Dios. Claro, dice Ketty, lo que se promete. Bueno, tengo que bajar mis expectativas en mis promesas lo tengo que bajar porque por ahí este, muy suelto de labios digo cosas y después no las puedo cumplir no, tengo que ser muy pero muy coherente y creo que ahí viene el tema entonces, este temor que vino lo que trajo fue justamente un orden porque parece que se había desordenado las cosas y esto viene bien para que nosotros podamos entender esto cuando Comienza un movimiento muy lindo, muy bueno, de este, generosidad, de dar, de, de presencia del Señor. Bueno, hay que dejar que fluya lo que fluye y lo que no es de, del Señor, no forzarlo. No forzarlo, no forzar. Hay cosas que no hay que forzarlas. ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con el dar, no hay que forzar. No hay que forzarlo. El dar es particular de cada uno. Y el que quiere dar, lo va a dar. Y vos sabés que es tremendo esto. Yo creo que Dios siempre nos sorprende. Porque, como ya te dije, Dios no necesita dinero. No necesita tu dinero, no necesita mi dinero. Dios no necesita nada que yo le pueda ofrecer más que mi corazón y mi agradecimiento y mi reconocimiento como Dios. Eso sí, eso Él lo quiere. Pero lo que yo le puedo dar... A Dios no le va a impresionar nada. No le va a impresionar nada porque él lo hace mejor y él tiene más recursos. ¿Le va a impresionar a Dios que inclusive la persona más rica del planeta le pueda dar todo su, su, su caudal? Sí, Dios no necesita ese caudal. Por eso, cuando le damos a Dios, lo tenemos que hacer con honestidad. Y es un acto de adoración. Y yo creo que ahí viene el tema. ¿Cómo adoro a Dios? ¿Cómo le adoro? ¿Cómo lo reconozco como Dios? ¿Cómo lo reconozco como Señor? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo estoy dándole mi reconocimiento a Él? Lo hago fingiendo, porque si lo hago fingiendo para que otras personas digan, uy, qué buena gente que es este, este muchacho, esta chica. No tiene sentido. Creo que esto fue lo que eh, molestó, en este caso, a Dios, que hicieron tanto a la niña y Zafira. Lo hicieron para que otros. Reconozcan algo que en definitiva no era cierto. Y esto yo creo que Dios también se molesta. ¿sí? Claro, tenés razón Leonardo, cada uno da lo que tiene en su corazón. Lo que tengo, lo que tengo. Y me encantó porque vos fíjate que un capítulo anterior, tanto Pedro como Juan dijeron, lo que tengo te doy. ¿Y qué tenían Pedro y Juan? ¿Qué tenían Tenían el Espíritu Santo, tenían el poder del Señor. Y lo que tengo puedo dar. Entonces, eso es lo que Dios tiene este, para mí, para vos, y, y justamente esto es un poco el meollo de la cuestión. ¿Sí? Alabarlo, adorarlo, ¿sí? tenés razón, este, Ketty de Buenos Aires, con mi, mi ofrenda es una alabanza a Dios, mi ofrenda es una adoración a Dios, mi vida es una adoración a Dios. Y entonces dice el versículo 12... Y por la mano, mirá qué interesante, porque sigue, ¿no? No, no se queda. Y, y es tan dinámico hechos que nos pasa de un tema al otro de una manera tan rápida. Mirá lo que dice. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban, fíjate que acá volvemos de nuevo al pórtico de Salomón, dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, se reunían ellos en el mismo templo donde se reunían. Todos los que este, adoraban a Dios, los, tanto los judíos como los que se estaban entregando y convirtiendo a esta fe en Jesús. Entonces se reunían en el templo. ¿Y dónde buscaron el lugar? Ellos buscaron el pórtico de Salomón. ¿Te acordás cómo era esto? Acá no, no te puedo mostrar las imágenes porque no estoy en directo con la computadora, pero te acordás que estaba la puerta, la hermosa acá, y a la vueltita estaba el pórtico de Salomón y era como un gran patio. Bueno, en ese gran patio estaban todos reunidos los que creían en Jesús. Estaban allí todos juntos. <coughs> y dice, este, el versículo, este, eh, sigo, versículo 13, dice, «De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos» más el pueblo los alababa grandemente. O sea, ellos se encontraron en el lugar de, de reunión, en el mismo templo, allí se reunían, y dice que los judíos, este, practicantes ortodoxos, que no reconocían a Jesús como su Señor, no se querían juntar con ellos. ¿sí? Ellos estaban allí, pero dice, miren cómo dice el versículo 13 al final, más el pueblo, o sea, no los practicantes, sino el pueblo, la congregación entera, dice más, el pueblo los alababa grandemente. Y el 14, mira lo que dice el 14, «Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres» tanto, y escuchá, se iban sumando, se iban sumando, se iban sumando, ¿sí? y en el pórtico de Salomón iban teniendo sus reuniones, parece que todos los días tenían reuniones allí en el mismo templo, ahí en ese patio interno, en ese pórtico, allí tenían las reuniones, recordemos que eran ya en este momento más de 10.000 personas, ¿sí? así que se iban y se reunían allí, dice el versículo 15, el capítulo 5, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y está hablando acá de las calles, de Jerusalén, dice, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Otra vez la palabra todos. Todos eran sanados. Imagínate la presencia del Señor, el poder del Espíritu Santo, lo que Dios estaba haciendo en medio de esta incipiente iglesia, que aún, acá no, no nos dice que se sanaban cuando este, les tocaba la, la sombra de Pedro, pero dice el versículo 16 que todos eran sanados. Así que algunos dicen, no, pero esto es una discusión este, bien teológica. Pues yo no quiero entrar en esa discusión, porque es cierto que el versículo este eh, 16 este, habla de que todos eran sanados los que venían de ciudades vecinas y el versículo 15 habla de los que ponían las camas y que este, los tocaba la sombra de Pedro. Pero yo sí creo en algo, yo creo que cuando el poder de Dios comienza a fluir de una manera maravillosa, los milagros comienzan a ocurrir, los milagros comienzan a ocurrir y algo maravilloso comienza a pasar. Y esto le estaba pasando a Pedro, le estaba pasando a la iglesia, y sabes qué va a pasar y qué sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, comienza a haber milagros inimaginados, inimaginados. Porque yo creo que ni Pedro se imaginaba de que esto iba a estar pasando en medio de, de, de, de su tiempo. Él no imaginaba esto. Y yo creo que Dios está haciendo milagros, milagros, milagros. Milagros, milagros, y va a ser más milagros. Y va a usar personas comunes como Pedro, como vos, como yo, como cualquiera de nosotros. Va a usar personas que van a ser transmisoras del poder de Dios. Simplemente canales de bendición. Nosotros no somos los dueños del poder. Nosotros no tenemos la llave del poder. Nosotros no tenemos la fórmula del poder. Lo único que tenemos nosotros es la fe en que creemos que Jesús es el que hace los milagros a través de su Espíritu Santo. Porque decimos en el nombre de Jesús y las cosas comienzan a pasar. Porque creemos en Jesús. No es una fórmula mágica. Yo puedo estar diciendo toda la mañana en el nombre de Jesús, toda la noche, y no pasa absolutamente nada. Pero cuando el poder del Señor viene sobre mi vida y yo soy lleno de su presencia, de su Espíritu Santo, y oro en fe, ahí algo comienza a pasar. Y esto empezó a pasar. Y Pedro tenía el poder del Espíritu Santo y los apóstoles, y traían los enfermos. Dice que venían de ciudades, de aldeas vecinas. Y esto comenzó a acontecer de una manera maravillosa. ¿Y qué, qué, qué, cuál es el tema de, de los milagros? Porque algunos dicen, no tenemos que buscar los milagros. Es cierto, no lo tenemos que buscar. Los milagros van a venir y vienen cuando la presencia del Señor se manifiesta. Si no se manifiesta la presencia del Señor, no hay milagros. ¿Y qué tenemos que hacer si no hay milagros? Tenemos que orar, y tenemos que clamar, y tenemos que buscar de Dios. Lo tenemos que hacer, porque no existe una fórmula mágica. No existe una fórmula mágica, solamente es el poder de Dios. No es mi poder, no es el poder de una persona, no es que alguien este, eh, eh, tiene más poder de Dios. No, no, no, no. Esto es el poder de Dios transitando, transmitiendo a través de sus hijas, de sus hijos su presencia maravillosa. Y esto, si lo entendemos de una manera este, cabal, si lo entendemos de una manera eh, eh, buena, lo vamos a aprovechar. Y yo creo que este es el tiempo de aprovechar. Por eso te vuelvo a invitar el próximo martes a los que se animen, a las que se animen, vamos a volver a tener una jornada de oración y de ayuno. El próximo martes. Hoy, el próximo martes va a ser, si no tengo mal mi... Mi, mi este, almanaque creo que va a ser 4 de mayo, hoy es 27 de abril, creo que el próximo martes va a ser 4 de mayo. El 4 de mayo te invito a que te unas a una jornada de oración, de ayuno, allí en tu casa donde estás, que podamos orar, clamar, estamos clamando por la manifestación del poder del Señor en nuestras vidas. Ser llenos del poder de su Espíritu Santo, ser llenos de su presencia, ser llenos y comenzamos a creer que los milagros comienzan a acontecer. Esto no es mágico, esto no es este, eh, fantástico, esto es el poder sobrenatural de Dios que comienza a venir sobre vos y sobre mí. Y si le creemos, Dios comienza a actuar. Dios comienza a actuar. Dice, mira, la reacción que tiene esta, esta manifestación del Señor, porque la manifestación del Señor tiene una acción y tiene una reacción, la acción es que evidentemente las personas comenzaron a ser sanas, comenzaron a ver milagros. ¿Y cuál fue la reacción? La reacción dice el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Acá, ¿te acordás que te expliqué que este era un cuerpo de 70 este, notables entre sacerdotes, fariseos, saduceos, que se llamaban el Sanedrín? Estos eran los que se levantaron con el sumo sacerdote. Dice, esto es la secta de los saduceos. Se llenó de los... O sea, decían, ¿cómo es posible? Nos están, este, eh, nos están ocupando el templo, nos están ocupando el pórtico de Salomón, están hablando de Jesús. ¿Qué, ¿Cómo se entiende esto? Esto es inaudito. Entonces, ¿estaban celosos? ¿Estaban molestos? ¿Eh? Dice el versículo 18, Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿sí? Los pusieron, dijeron, bueno, estas personas están cometiendo delitos. ¿Sí?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 le dijo, tienen que seguir hablando, tienen que seguir enseñando, tienen que seguir predicando, tienen que seguir allí. Y dice el versículo 21, entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio de todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Dijeron, bueno, che, traigan a los muchachos estos que, que estaban allí y les vamos a hacer un juicio. Y el versículo 22 dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. No los hallaron. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo,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 ¿Cómo? ¿En qué va a parar? Versículo 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. Y aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Acordate, ¿sí? al día anterior lo habían arrestado, lo habían llevado a la cárcel, un ángel lo sacó, nadie vio que lo sacó, estaba todo rodeado con seguridad al otro día lo mandan a llamar, no los encuentran y uno dice, ché, están en el templo de nuevo enseñando. Entonces van y los traen ya sin fuerza, sin ningún tipo de, de, de, de, de nada. Entonces este eh, ahí los traen y dice el versículo este, 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?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 Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué nos enseña todo esto? Que vamos a tener dificultades, que vamos a tener contras, que vamos a tener inclusive algún tipo de este, manifestación gubernamental o, o religiosa en contra, no interesa. Van a haber contras, pero nosotros vamos a seguir Hablando de Dios. Por eso vos y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque no hay otro impulso que nos llene de ese denuedo, decía este, el capítulo 4. Ese denuedo, esa pasión por Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces vos y yo necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Porque podrá venir cualquier autoridad y podrá querer callarnos y podrán encarcelarnos y podrán darnos... Todo lo que vos quieras en contra. Pero cuando el poder de Dios está en nosotros, nadie nos puede callar. Nadie nos puede callar. Nadie nos puede callar. Así que yo te invito a que en este tiempo vos y yo estemos atentos. Atentos. Atentos al poder del Espíritu Santo. Atentos al poder de Dios. Y digamos, yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Y ya vamos cerrando, eh, se me fue la hora, eh, ya estamos cerca de las nueve. Te agradezco a todos los que se han sumado, a todos los que estuvieron ahí en el eh, en, en el Facebook Live, eh, hoy improvisado con el celular y parece que este no se ha cortado, así que eh, agradez agradezco a cada uno que ha tenido paciencia y que se ha quedado todo este tiempo. ¿Y qué te parece si oramos juntos? Y le decimos Señor, gracias porque este tiempo es un tiempo de búsqueda tuya. Búsqueda de tu Espíritu Santo. Señor, creemos que tu poder es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y creemos que nos estás llenando de ese poder como llenaste a los apóstoles. Creemos, Señor, de que vos estás usando nuestras vidas de una manera única, particular, maravillosa. Por eso nos ponemos en tus manos. Oramos, te bendecimos, Dios. Clamamos por aquellos que eh, en este tiempo están con dificultades, que están con enfermedades. Clamamos, oramos y Señor levanta a tus hijas, levanta a tus hijos para que sean llenos de tu poder, llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo. Señor, llenos de esa pasión por hablar de ti, por orar y por tener fe. Señor, levanta, levanta a, a cada uno que está creyendo en este tiempo. Levantanos, usanos Dios para cada necesidad. Oramos, nos ponemos de acuerdo Señor. Gracias por este hermoso grupo de hermanas, de hermanos que están uniéndose, no solo en intentar abordar tu palabra desde el estudio bíblico, sino también llenarnos de tu presencia. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. Bendecimos este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar allí. Y bueno, nos estaremos viendo si Dios quiere en este espacio, en este espacio de estudio eh, de los martes, nos vamos a estar viendo el próximo martes. ¿eh? Que el Señor te bendiga. Gracias, gracias Angie, gracias Vero, gracias a cada uno de los que estuvieron allí. Saludos, bendiciones, y nos estaremos viendo si Dios quiere el próximo martes. Bendiciones, seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos en la brecha. En el nombre de Jesús, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Chao. Chao.